Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar. Por favor, escúchalo al final, no te enojes con Brenda. Por favor, ella solo me está haciendo el favor. Por favor, no te enojes con ella. Yo no me quiero separar. Hablemoslo bien, te extraño mucho. Te amo, mi amor. Perdóname. Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar. Por favor, escúchalo al final, no te enojes con Brenda. Por favor, ella solo me está haciendo el favor.